El pasado fin de semana la dehesa de Corduente acogió una reunión comunal donde gentes venidas de toda España expusieron sus puntos de vista e intentaron llegar a acuerdos. Las jornadas consisten en un encuentro de diferentes comunidades y interesados en, en la realidad de los usos comunales y la propiedad comunal de, de todo el Estado español junto con unos talleres para los participantes, luego la asamblea de iniciativa comunales, que es una entidad que, que representa a nivel, a nivel estatal, y luego el domingo unas jornadas abiertas al público de comunales eh, provinciales ...y comarcales de la comarca de Molina... ...que vendrán a exponer su, la realidad de los comunales... Desde, ...desde hace 150 años hasta la actualidad. Iniciativa Comunales es una especie de bueno de gran coordinadora... ...de gran asociación que pretende englobar pues a, a, a comunidades... ...que están explotando recursos de forma comunal eh, de todo tipo... No pre pretende representarlas, sino pretende re ref mm, defenderlas y que y, y hacerlas más visibles. ¿no? Es decir, que, que la, la opinión pública se dé cuenta de que... El, la, el, la utilización comunal de los recursos está muy extendida en España. Es un modelo exitoso de gestión, incluso más ecológico y más eh, eh, sostenible que otras formas que se están imponiendo. ¿no? Es decir, por un lado respeto y reconocimiento al, a la función histórica que han eh, y que están eh, desempeñando los comunales, e incluso mostrar una, un modelo de gestión que debe ser aprovechado y que debe ser reconocido. Un dato para poner el contexto de la importancia de, de los comunales a nivel internacional es que el Banco Mundial reconoce que el 80% de la biodiversidad mundial está gestionada por comunidades locales. Los modos de explotación comunales son eh, muchas veces, son ...prácticamente siempre un modelo eh, contrastado, eh, sostenible... ...de explotación de los recursos. Y por lo tanto deben ser un factor importante, a veces decisivo... ...en lo que hoy se llama políticas de desarrollo rural...